¡Muy buenas a todos! Hoy os voy a enseñar algunas reparaciones para hacerle al patinete eléctrico skate flash Urban 1.0 Principalmente vamos a mirar de cómo arreglar un poco la amortiguación de delante porque el problema está que cuando compras este patinete te viene la amortiguación completamente seca no tiene ningún lubricante de nada, y entonces hay mucha gente que ha dicho que no tiene amortiguación este patinete, de, de lo dura que va, al estar seca no funciona muchas veces, hay tanta fricción que no consigue hacer nada, entonces pues se tiene que desmontar el amortiguador de delante para poderlo engrasar y además también es muy interesante desmontarlo porque hay una pieza que si la sacas va mucho mejor. Para desmontarlo, lo primero que se tiene que hacer es sacar el mástil de este de aquí principal. Entonces, para sacar el mástil, se tiene que, se tiene que quitar esta tapa. Porque al quitar la tapa se puede quitar este cable que va hasta el receptor principal del de volante. entonces pues se quitan los tornillos Vale, y aquí ya podéis empezar a ver que aquí dentro está el controlador de motor. Ese es el controlador de motor. Pues aquí tenemos este cable, como veis va enchufado aquí. Después bueno esto se libera todo. Sí. Y se desenchufa. Ahora. Bien. Que aquí yo le puse una arandela porque no venía ni con la arandela y al cable se me salían los cables de color. Vale, entonces ahora que está así, ya podemos liberar el, el manillar. Aquí hay estos dos tornillos que pues se tienen que quitar. estos van muy duros, simplemente quitarlos, ¿vale? Pero... Ya se puede quitar el malear. Que para quitarlo pues es. Tirando. Vale, ya ha salido, ¿vale? Aquí está mal. está el resto va bien ponerlo en al suelo ahí dentro ¿veis? ahí hay un tornillo vale, ese es el tornillo que realmente está aguantando la amortiguación pues, primero tenemos que quitar la rueda Pero quitar la rueda es fácil primero tenemos que quitar desenchufarla y luego quitar las tapas Pues este aquí, sí. y aquí quedan descubiertos pues lo que son los tornillos que agarran la rueda. Y esto tenemos que quitar la rueda porque ya veréis que luego aquí dentro está al otro lado del tornillo que mirábamos antes. Entonces, si sí, solo lo giramos desde arriba, por aquí gira y no lo desenroscamos. ya veis que aquí hay unas dos buenas roscas y se tiene que poder buscar un destornillador Va He traído unas seguro funcionará Vale Entonces pues ahora voy a probar A ver, primero O sea, parecen que son de 19, 19. no, son de 18, vale. van todos con la tuerca y arandela y en este lado tiene esta arandela con este ganchito uy, que va en <ríe> este de aquí como no, lo veis y aquí en el otro lado hay una arandela simple arandela normal bueno con la forma ovalada, sí. para que esté en la dirección que toque vale. entonces con eso ya podemos sacarlo acá tenemos aquí rueda Mira, por dentro había otra arandela también. Ya tenemos a la antena en los dos lados. Vale. Entonces ahora con esto fuera, ¿qué tenemos? Lo que de un tornillo. A ver si se ve. Bueno, ya veis que se me está oxidando. <risa> ya he dicho que son hierros oxidables. Bueno, es un tornillo... Era igual que estos otros tornillos ¿vale? que hemos sacado antes. ¿Vale? Era igual que estos. ¿Vale? ¿Veis cómo encaja? Vale, entonces por aquí este. Y por el otro lado el otro que veíamos antes. De 10, pero necesitáis un cabezal largo porque vi el tornillo, ¿vale? Entonces, si ponemos uno corto, pues no llega, ¿vale? no termina de llegar porque el tornillo choca por dentro, me es un tornillo muy largo. Entonces, este Aquí ya veréis que va saliendo. Vale. Y si hasta fuera. Como podéis ver, yo lo tengo todo lubricado ya. aquí está el super tornillo que lo aguanta todo. Y yo lo lubriqué con una grasa de... Para, para cojinetes. No use aceite de motor ni nada así. Una grasa para cojinetes. Que eso sí que... Eso es lo que va mejor. Aquí está la goma. Luego tendremos que recordarnos también de poderla. Vale, entonces aquí ahora... Muy importante engrasarlo. Mira, para que la veáis. Esta es la grasa que yo utilicé. Es de cojinetes. Y, y la verdad es que ha ido muy bien, o sea, que recomiendo algo así. Es una grasa muy espesa y podéis es ver es una grasa muy espesa y muy negra. <ríe> Entonces, puedes coger un poco y ponerlo. Si sí, es suficiente, un poco y ya está. Bueno, ponerle más, ¿no? Pero <ríe> simplemente así con el dedo y ya está. Es poner un poco por todas partes, que todo bien pringado. Y bueno, ya veis que está quedando la mesa, ¿no? Eso luego lo, lo tocas, o sea que no pasa nada porque estoy creciendo. Mira, el tornillo. Pues vale, otra cosa importante. Esta cuando lo saquéis. Y, no sé si habéis visto aquí ha caído una arandela Que está aquí dentro O sea que había un tornillo, la arandela esa. Como lo no podéis ver que se ha doblado un poco <risa> Porque No está siendo bien hecho no La arandela no es suficiente Por las fuerzas que aguanta Y luego aquí dentro está el muelle Que está por este lado de aquí Está el muelle y el muelle tiene unas paredes de como de plástico, ¿vale? que deslizan con el otro trozo que era de.. Además, que era de hierro. Pero claro, si no está engrasado, pues plástico contra hierro, que además este hierro, este hierro de aquí es un poco rugoso. Si bueno, este hierro de aquí es un poco rugoso, vale, entonces pues, para que si está seco, pues esto no patina ni de casualidad, por eso cuando lo compres no funciona, lo tienes que engrasar. Y una cosa muy importante es que cuando veis que dentro está el muelle. Pues, que no está todo el como tiene que ser pero el problema es que este cuando lo compras no está solo el muelle sino que está el muelle junto con este plastiquete cutre que es como un bloque macizo de, de plástico y esto lo han puesto parece que estaba junto a la bandera. Quizá lo que lo no pienso es para que cuente mejor la bandera, no sé Pero la cuestión es que al estar el plástico este de aquí también Están pretensando el muelle Y el muelle este la verdad es que ya está muy bien escogido para este patinete Tiene una dureza muy... que está muy bien O sea, no es excesivamente duro y tampoco es muy blando entonces, pues quieres la con la que viene ya el muelle. Y al pretensarlo, pues hacía que quedase demasiado duro. Entonces, ya que lo estáis engrasando todo, quitáis el plástico. Vale. vale. Si sí, era mucho más suave y era mucho mejor. Y. Pues ahora lo que falta es montarlo todo. O que vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Vale? Ahora, aquí muy importante es recordar el orden de todo. <risa> y también muy importante es conseguir que el manillar esté bien orientado. ¿vale? Porque ahora esto claro, gira y tiene unos topes. Y tienes que hacer que cuando pongas la rueda esté bien, ¿vale? esté en el centro. Y que los topes no se hagan la rueda sin y luego. Otro tope en la rueda recta, ¿vale? <risa> eso puedes girar a un lado. Entonces, cuidado con eso. Primer paso. Ahora aquí ya no me lo hemos engrasado, ¿vale? Está todo bien. Ya hemos quitado plástico chungo. Segurarnos ya tenemos la goma. Que tiene dos partes. Esta parte más cerrada y esta parte más abierta. La parte cerrada abajo. Ah, así. Parte cerrada abajo. Entonces ahora esto, dentro. El muelle ya está dentro. Importante. Entonces, ¿veis? Ahora tenemos que mirar los topes, se hemos puesto bien. Con nuestra suerte no estará bien. Entonces, ¿bien? Vale, está, está bien, ¿vale? ¿No? Está bien, vale. Pues ahora que los topes están bien, importante, pues ahora y tendríamos que poner la arandela, y el tornillito por el otro lado. La arandela que pues simplemente va así. Bueno. Pero esto es muy chungo, porque tienes el tornillo súper largo. Es como difícil de meterlo. Entonces, no sé si queréis... ¿Sufrir conmigo? No <risa> me tanto poner. Seguramente no. vale ahora aquí una cosa que sí que es verdad es que cuando Uy, vale. cuando estamos poniendo apretando el tornillo este llega un punto que dejamos de de cómo atornillarlo y empezamos a comprimir el muelle entonces no quiero comprimir el muelle realmente. A ver. Creo que estoy comprimiendo el muelle ya ahora. Sí, quizás sí que está bien, sí. Pero ya veis que se está moviendo, ¿no? O sea, no, no queda fuerte. Pues ahora podemos volver a colocar la rueda. os a montar el manillar que es exactamente como se había quedado aquí por cierto para que lo veáis realmente es una chapa de aluminio bastante fina lo que es el mango pero bueno y que han puesto una rosca parte para rascar para que no patine tanto es un poco cutre pero es como es vale, entonces eh, eso también es complicado y lo tenéis que ir ajustando vosotros. el que quede recto. Cuando manillar está recto, que la rueda realmente apunte recto. Eso pues ahora se tiene que ajustar, luego atornillar. Solamente mientras atornilles se te va a mover. Pero bueno, atornillas, reconectas todo, pones la tapa y. Y ya estaría, ¿vale? Esto es lo más complicado. Bueno. Espero que os ayude. Si os habéis comprado patinete o... O aunque sea solo por información, ¿vale? Por curiosidad. Y... Cualquier pregunta dejadla abajo en los comentarios. Y hasta la próxima.